Bueno amigos, acá está el, el Reximen Tron 2. Como lo ven, un rifle muy bonito. Y bueno, le vamos a mostrar algo de lo, de lo que es el rifle. Viene con, con esto de fábrica. Dos cargadores de 10 tiros. Con su pico para colocar en la manguera el llave, por Estas chapitas de acá Que son cuando Inflamos el PCP Y nos pasamos de Nos pasamos un poquito de rosca Esas valvulitas saltan acá, viste